Seguimos con los avances de Neo 18. Ya nos encontramos con un avance de casco estructural del 75%. Se vino realizando el encofrado de losa del piso 10, así como el vaciado de techo de este piso. Asimismo, esta semana se está realizando el vaciado de columnas, placas y muros de tabiques del piso 11. Continuamos utilizando concreto premezclado de resistencia 280, para garantizar la calidad y resistencia de la estructura. Gracias por confiar en nosotros. Durante más de 7 años,